Muy buenas, seáis bienvenidos a un nuevo live eh, y un streaming en directo en mis distintos canales sociales. Bienvenidos y por favor saludad a todos los que vengáis por Facebook, LinkedIn, Twitter, eh, YouTube eh, y Twitch. Pues mandar un saludito porque eh, nos vendrá muy bien para, eh, para ir abriendo conversación en un tema en un debate que vamos a tener hoy con Oscar Noguera, el director general de la Agencia de Traducción eh, y experto en internacionalización. On Translation. Y durante la próxima hora, pues vamos a hablar acerca de eh, anécdotas del mundillo de, de la traducción, vamos a hablar acerca de cómo hacer eh, una internacionalización de cualquier proyecto de la mejor forma posible, en base a esa muy dilatada experiencia de, de Oscar Nogueras que eh, nos acompaña en el directo de hoy. Y si nos hacéis preguntas en directo, pues nos encantará responderlas sobre la marcha para que la conversación eh, resulte para todos mucho más amena y mucho más interesante. Muy buenas, Oscar. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Pues eh, bien, porque hace muy poquito que tú y yo nos acabamos de ver, que justo acabamos de compartir justo el primer evento de, de este año de entre directores de marketing y de comunicación. ¿Y cómo fue vuestra participación de On Translation en el evento de ayer? ¿Qué tal? Pues la verdad es que fue muy bien. Eh, la gente yo creo que tenía muchísimas ganas de, de un evento de la latina y, y no sé, eh, al menos en la mesa en la que yo me enroqué, que Yo ya sabes tú que yo me quedo en, en internacionalización y de ahí no me, no me salgo, como mucho me voy a e-commerce o, eh, o a redes, eh, pues estuvo muy interesante, la verdad, con perfiles... Eh, profesionales muy interesantes, gente super maja, bueno, pues como todos los eventos de la latina, de hecho. O sea que muy bien, la verdad. Con ganas del próximo. ¿Y veías tú a la, a la gente con, con interés en inter internacionalizar? Sí, yo creo que, que bueno, luego sí, luego entiendo que hablaremos, hablaremos, ¿no? pero desde la pandemia la gente eh, pues se ha dado cuenta ¿no? de que, de que tienen que salir... Eh, tanto gente de fuera um, y, um, aterrizar en España como gente de España salir fuera, ¿no? eh, Precisamente porque eso, la pandemia ha puesto, eh, ha demostrado que, que, sobre todo a nivel digital, Con ¿no? la digitalización, etcétera, que a lo mejor tu mercado, eh, si era muy local, pues eh, por la pandemia cayó y tenías que buscar otros mercados, ¿no? Y y, claro, internacionalizarse, eh, pues, está en la hoja de ruta, ¿no? de cualquier empresa, sobre todo de las empresas digitales. Pues, eh, por ir directamente al, al tema que nos trataba, que era internacionalización de los proyectos, de, de la audiencia que nos está escuchando, desde tu experiencia, ¿en qué momento un negocio debe plantearse la internacionalización? Yo creo que, mira, y justamente de este tema también hablábamos ayer, ¿eh? en, en la mesa, ¿no? Eh, hay empresas que nacen ya con el foco internacional puesto, ¿no? Eh, pues estoy pensando en empresas eh, que son nativas digitales, SaaS, que por qué no se van a internacionalizar, ¿no? O sea, que, que yo creo que ya este tipo de empresas ya nacen, ¿no? Con, con, con, con la meta puesta ¿no? en, en, en internacionalizarse y, y en otros países, ¿no? Eh, luego, cuando hablamos ya de empresas quizás más originalmente tradicionales, como de productos, ¿no? eh, como puede ser pues, que sea una tienda o lo que sea, eh, claro, internacionalizarse nos pensamos, o, o, o la gente se piensa que es tan sencillo como, eh, pues mira, traduzco mi web con este plugin fantástico eh, del amigo Google, eh, y ya estoy internacionalizado, pero realmente no, no es tan sencillo, ¿no? eh, Yo creo que como primeros pasos eh, habría que eh, hacer un análisis ¿no? exhaustivo de realmente mi producto tiene cabida en otro en otro mercado, ¿no? eh, mi, mi público objetivo en España o donde sea eh, es el mismo que, que en otro país ¿no? o, o que en otro mercado, ¿no? O sea, hay, hay una serie de, de preguntas que tienes que hacerte antes de, de tirarte a la piscina o, o, o incluso de, de plantearte el hecho ¿no? de, de salir. Eh, por eso yo siempre digo que lo mejor es eh, hablar con un profesional y, y que, te, que te guíe sobre todo en, eh, a, o que te ayude a tomar este tipo de decisiones. ¿no? Eh, porque... Sí que hay empresas que, que son más, más conscientes ¿no? de, de la importancia de la comunicación a la hora de internacionalizarse, pero es que hay muchas otras, más de las que deberían, que no. Entonces, eh, justamente estas son las empresas que, que yo, yo desde aquí intento evangelizar ¿no? y decir, demos importancia ¿no? a, a la comunicación eh, y a las diferencias culturales, ¿no? porque al fin y al cabo... Eh, Hablamos de B2B, o a lo mejor lo B2C, pero son personas, ¿no? Somos personas. Entonces, eh, tenemos que, que emocionar a esas personas, ¿no? que se preste con las emociones por ahí metidas. No, al fin y al cabo, en, en todo lo que estamos haciendo, eh, marketing, eh, trato con usuarios, eh, las emociones son importantes porque pueden diferenciar entre que alguien ame nuestra marca, que odie nuestra marca. Total. Y... Y es tan sencillo como el lenguaje con el cual nos expresamos y llegamos a esos mismos usuarios. Con lo cual, uh -huh. eh, justamente. Escribimos... Uh -huh. Sí, ya te digo, es... Eh, pero pero aunque, aunque parezca mentira, todavía no todas las empresas le dan la importancia que se merece, ¿no? Porque si no, no encontraríamos, eh, pues eso, webs completamente traducidas automáticamente, eh, listings de Amazon. Como están, eh, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho camino por recorrer y, y sobre todo, desde, desde las empresas de traducción ¿no? y, y los departamentos de marketing, yo creo que, que tenemos ahí un trabajo importante también de evangel, evangelización. ¿no? Mm. Yo saco aquí mi, mi vena formadora eh, porque yo creo que es importante. ¿no? Eh, es que no vas a vender igual, no No vas a vender eh, y no vas a emocionar. ¿no? Yo, Volvemos al tema de las emociones. Pues hablando de, de, de gente que utiliza sistemas automatizados de, de, de traducción, eh, quería, ir, quería tocar uno de los primeros temas, el famoso juego del calamar que ha creado, una, ha creado bastante polémica entre la profesión de, de traductores porque en realidad la traducción la ha hecho una inteligencia artificial del coreano al inglés y del inglés al español eh, la verdad que, eh, que me resultó muy atrayente que aquí no esa, esa, ...esa serie... ...por cierto, si hubiera algún menor de edad presente... ...o los mayores de edad que estáis presentes... ...tenéis niños, no dejéis ver a los niños... A ...esa serie, por favor, os lo pido... Eh, ...les puede resultar demasiado traumática... ...pero la cuestión es que... Eh, ...cuando la ponía... ...cuando tú ponías los subtítulos... ...pues lo que estaban diciendo de viva voz... ...con respecto a lo que estaban diciendo los subtítulos... ...en muchos casos no tenía absolutamente... ...nada que ver... Eh, ...claro, porque estamos hablando... ...una inteligencia artificial lo traduce a un, a un idioma, a partir de ahí empezamos a arrastrar a más idiomas y es posible, es muy posible, de hecho, eh, la polémica era por gente que manejaba muy bien el coreano, que decía que mira, que es que lo que se está diciendo en lo que se está diciendo con respecto a la traducción no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ¿cómo has visto tú esa polémica del de juego del calamar y la inteligencia artificial llevada a la traducción? Sí, bueno, esto se, como bien has dicho, se armó un revuelo en, en Twitter, sobre todo, ¿no? Eh, todos los perfiles de traductores autónomos y, eh, y de asociaciones de traductores, ¿no? Sobre todo eh, asociaciones de, de traductores audiovisuales, ¿no? Eh, es, es ten, bueno, la traducción automática es tendencia, ¿no? O sea, es tendencia eh, desde el punto de vista de las traducciones eh, corporativas, pero también eh, ahora parece ser que, que, que es tendencia dentro de, de, del sector de la traducción audiovisual, ¿no? cuando de hecho la traducción audiovisual es una disciplina eh, que, que no es nada sencilla y que tiene muchísimos matices culturales y que obviamente cuando estamos metiendo cultura eh, versus mmm, una inteligencia artificial, como decías, no una traducción automática, pues entonces estamos perdiendo muchos matices. ¿no? Y es un poco lo que, lo que, lo que pasaba ¿no? con, con la serie de, del juego del calamar, que además de que, de que como bien decías, había sido tra traducida primero al inglés y luego del inglés al español de manera automática, y muy probablemente eh, se habría hecho una revisión humana ¿no? Eh, muy rápidamente, eh, pues claro, todos los matices culturales del original se pierden. ¿no? Eh, y obviamente eh, todo esto responde a... Eh, un, bueno, pues eh, era justamente lo que comentaban las, las asociaciones ¿no? eh, de traductores eh, audiovisuales, que era justamente para ahorrar coste. No, no es lo mismo eh, lo que se le paga a un traductor por revisar una traducción automática. Que por hacer una traducción desde cero, obviamente. Entonces, bueno, pues aquí está servido, ¿no? Aquí la polémica está servida eh, sobre el hecho de qué va a pasar con la traducción automática, ¿no? Ya no solo en el ámbito audiovisual. Eh, ¿Nos va a quitar el trabajo a, a, los a los lingüistas, ¿no? A los que nos dedicamos a esto. Eh, yo creo que no nos quitará el trabajo, básicamente, precisamente por lo que estábamos diciendo, ¿no? De la cultura, ¿no? No. A mí me cuesta mucho creer que, que matices culturales y, y, y, y todo lo que son connotaciones eh, muy, muy de la cultura eh, pueda llegar una máquina a entender eso ¿no? y, a, y a hacer la transposición a otra cultura. ¿no? Eh, y lo único es que, obviamente, eh, tampoco podemos ir en contra de, de la evolución. ¿no? La traducción automática está está para quedarse, eh, pero yo creo que luego a lo mejor comentamos, tiene unos usos o, o concretos, que es el de ayudar ¿no? a, en ciertas partes ¿no? o en ciertos procesos de internacionalización, pero no obviamente como un sustituto humano, porque si no pasa lo ¿no? que pasa ¿no? con el calamar. Eh, Hablante de sueldos, eh, ¿qué, ¿cuál puede ser el promedio? Porque, a ver, que una gran empresa multinacional no se pueda plantear eh, una traducción a X idiomas, teniendo en cuenta lo, lo, lo que claro, debe ganar. Lo, lo que debe de ganar. Eh, que estamos hablando aproximadamente de medias? Hay seguramente idiomas más caros. Eh, hay claro, mejor... el problema de, claro, el problema de esto es que, o, o al menos yo... Estuve leyendo no mucho sobre el tema. Decían que Netflix había contratado, Netflix, que era el del calamar, había contratado a una de estas grandes corporaciones lingüísticas eh, mundiales, eh, eh, pagándole mucho dinero para que luego esta macro corporación contratara a otra empresa más pequeña y luego esta empresa más pequeña a otra empresa más pequeña. O sea, había sido todo un proceso de subcontratación ¿me lo creo? bueno pues a medias ¿no? yo yo, yo si fuera Netflix ahora porque estamos hablando de Netflix ¿no? pero, pero si fuera una de estas grandes corporaciones con muchísimo dinero yo lo que me guardaría mucho en las espaldas ¿no? para, para que, que mi película ¿no? en este caso que, que me he gastado tantísimo dinero en, en hacerla eh, al menos me blindaría de alguna manera para que se hicieran las cosas eh, localmente, ¿no? se localizara el contenido de una manera eh, profesional ¿no? Eh, y no con, con una traducción automática con revisión humana, en el mejor de los casos ¿no? pero claro, aquí pues entra pues un... eso no se va a saber nunca ¿no? qué pasó ¿no? en ese caso en concreto ¿no? de la serie del calamar, pero es que no es la única, ¿eh? o sea, ha habido más ejemplos que, que, que, bueno, pues que en la misma línea, ¿no? Si sirve sí, sí, el detalle, como seriefi, que soy, eh, con las series coreanas es algo de lo más habitual, porque hacen del coreano al inglés y del inglés al español. Y, y es que no tienen a que ver lo que se ve en subtítulo, con lo que se escucha en voz, con lo que se entiende que están diciendo por el contexto uh -huh. de la propia serie. Las tres cosas no tienen mucha, en alguna ocasión, con el coreano. Claro, no tiene que claro muchas veces eh, la, o sea, el, lo que es la disciplina de la, tra, de, de la traducción audiovisual. Eh, sí que eh, hay veces, por ejemplo, si tú si estás viendo unos subtítulos eh, en inglés, de una película en inglés, dices, es que no está diciendo exactamente lo mismo. Pero es que no tiene por qué decirlo. Eh, porque el subtítulo, aunque nos parezca que es texto en pantalla, tiene, que, eh, tiene unos requerimientos de número de caracteres por línea... Eh, etcétera, o sea, que no es tan sencillo, o sea, que hay muchas veces que los subtítulos condensan información y quitan información que, eh, que, que eh, no es mm, relevante, ¿no? Eh, pero claro, justamente si ya pasamos que es traducción de traducción de traducción, pues ahí se pierde algo por el camino seguro, ¿no? y yendo eh, por cierto eh, Enrique, Marta, muchas gracias por el feedback que nos habéis dado al comienzo eh, también eh, dar eh, saludos a los que desde los canales de un en tanto de Youtube como de Twitter estáis viendo este directo eh, saludaros y animaros a que participéis y ¿cuál, ¿cuál crees que debería ser el primer paso si queremos internacionalizar nuestro propio proyecto? Yo creo que, que... Si, por ejemplo, en, en tu empresa ya tienes, eh, ahora metiéndonos en temas eh, más digitales, ¿no? si ya crees o, o si ya ves en, en tu analytics ¿no? de turno que ya tienes visitas de otros países o ya empiezas a tener ventas en otros países, entonces quizás cuando te tienes que empezar a plantear, uy, ¿por qué no voy a empezar a hacer un estudio a ver cómo está la competencia, a ver cómo se comunica esta competencia en esos países? Y entonces, a partir de ahí, me puedo llegar a plantear si eh, me voy allí o no, ¿no? Eh, una de las preguntas típicas, que no sé si luego me, me harás algo relacionado o no, pero si no, yo lo lanzo. Una de las preguntas típicas de, del sector e-commerce, por ejemplo, ¿no? eh, ¿Cómo puedo escalar yo ¿no? mi, mi proyecto de mi tienda si tengo muchísimos y muchísimos eh, productos, no? Eh, me, me va a costar un riñón ¿no? si me quiere ir a cinco países bueno primero piensa a qué países te quieres ir y por qué te quieres ir a estos países ¿no? Eh, realmente tu producto se va tiene cabida en esos países no porque a lo mejor tú quieres vender eh, una bebida alcohólica en países árabes que no tiene que no tiene sentido ¿no? Eh, o, eh, Piensa sobre todo esto, ¿no? Tienen mis productos cabida allí? Y luego, ¿cómo está la competencia? y ¿Qué está haciendo la competencia? ¿no? A partir de ahí, lo que puedes hacer es, eh, si quieres probar un mercado y no te quieres gastar mucho dinero, o sabes directamente que no tienes, que no tienes eh, competencia, pues entonces, obviamente, la estrategia será diferente. Si no tienes competencia, ves con todo, ves a full, realmente haz un... Eh, un buen estudio de tu web o de tu e-commerce, eh, incluso haz un ser internacional eh, o haz campañas de ser internacional, eh, bien transcreadas, etcétera, etcétera, pero si quieres probar un mercado que no sabes si, vas a, si va a funcionar o no, eh, no te gastes un dineral. O sea, Vete con un mínimo producto viable, ¿no? O sea, prueba. Eh, incluso aquí sí que, sí que va vale la traducción automática con revisión humana, ¿no? Yo, si no sé si me van a comprar en Suecia, pues a lo mejor, si yo tengo una corazonada, pongamos, pues a lo mejor me hago una buena traducción en la HOME, pero luego las, las descripciones de productos son con traducción automática, ¿no? Y revisión humana. Entonces, bueno, es un poco, eh, no hay una estrategia que pueda valer para todos los, los, eh, los proyectos, ¿no? Es lo que comentaba antes, ¿no? Siéntate que alguien te asesore y a partir de ahí, pues vayamos de la mano, ¿no? Un poco, es un poco la gracia, ¿no? A mí los proyectos que me gustan son estos, ¿no? Los que lo acaban creciendo tanto que luego ya no te necesitan, ¿no? Y eso eso es... Eso es eso da rabia, ¿no? Porque dices, oh, ahora ya. Pero, pero bueno, está bien. Está. A ver, pues, por tu experiencia, ¿algún proyecto, si te puedas mojar, de que creas que lo haya hecho muy bien su internacionalización, traducción, ah. eh, diga, eh, esta gente sí chapó por ellos. Hombre, yo mojarme no me voy a mojar, porque si no es que se puede enfadar mucha gente. Pero te diría que, sobre todo todos aquellos proyectos que. que eh, no han empezado a... Eh, venga, quiero empezar a traducir ya como locos y a 50 países. No. Asesora, eh, asesoradnos a nivel lingüístico y cultural. Vamos a hacer primero una, una buena asesoría. Vamos a primero mirar qué está haciendo la competencia. Y luego a partir de aquí hagamos toda la estrategia. ¿no? Estos son los proyectos que, que yo creo que son interesantes. Y no me mojo porque si no voy a hacer que luego me echen bronca. <risa> pues saluditos a los que nos están mandando saluditos tanto por LinkedIn como por, por Twitch Si queréis animaros a, a compartir vuestras propias preguntas para Oscar Noguera sobre internacionalización, traducción eh, Es un grandísimo profesional con una muy amplia experiencia y, y os aseguro que merece la pena que, que le preguntéis Así que eh, cuéntanos eh, cuáles serían porque justo estamos en el, en el un poco más del... El aniversario que me mandasteis haciendo mucho la, un pequeño regalito de, de, de celebración. Y en estos tiempos de, de un Translation como, como agencia de traducción, ¿cuáles serían los hitos más interesantes que habéis vivido? Sí, bueno, justamente en el el noviembre del año pasado ¿no? celebramos el 10 más 1, porque lo interesante hubiera sido hacer el, el décimo aniversario, pero como estábamos en pandemia, pues no. como, que, como que no. Yo qué sé, es que mirando atrás han pasado muchas cosas, no son muchos años, ¿no? aunque, aunque parezca que no, pero han pasado muchas cosas. Yo creo que lo más importante eh, en este tiempo es, eh, yo creo que el equipo, o sea, yo empezaría hablando del equipo, para que te hagas una idea, hay gente, si la empresa tiene 12 años, eh, hay compañeros míos, como puede ser Marco, Alex, que llevan 8, 9 años, y dime tú a mí quién está ocho años en una empresa hoy en día. Uh -huh. eh, pero bueno, luego hay ocho, nueve, cinco, tres... O sea, que realmente yo creo que, que dar con un equipo eh, o, o, o crecer junto a un equipo eh, como el que está ahora mismo en un trance es muy guay, ¿no? Eh, ¿Hitos? Pues yo qué sé. O sea, desde... Claro, tú cuenta que yo empecé en la empresa que estaba yo solo. Y ahora somos unos cuantos ya. Entonces... Desde, yo creo que en el 2015 también yo creo que fue un año importante que eh, sacamos la ISO de calidad para, para la 9001, para, para gestión de proyectos de comunicación multilingüe, que fue, yo creo que fue interesante. Eh, y luego, después de haber pasado por varios coworkings, ¿no? porque nosotros nacimos y además lo tenemos muy en, en el ADN, ¿no? nacimos en un coworking que se llama MIT-PCN en Barcelona, que para los que aquí yo dando eh, hablando de, de Isa y de su coworking, para los que estéis en Barcelona, es uno de los mejores, yo creo, de Barcelona. Y nosotros tenemos muy el, el, el coworking y el networking ¿no? en, en, el, en nuestro ADN ¿no? desde el principio. Y luego, bueno, pues cuando ya pues digamos que nos hicimos tan grandes que ya no podíamos tener tantas mesas en un coworking, en un coworking al final nos pillamos una, una oficina ¿no? en el 18 creo que fue. Eh, y ya está, no sé, pocos. La fiesta y... esta de, de noviembre pasado estuvo muy, estuvo muy chula y tú te la perdiste. La siguiente tienes pena. que venir. ¿eh? Eh, te aseguro que me dio mucha pena, mucha pena. Que, que por cierto, has hablado de, de, de, de fidelización y, de, y de, del buen talento dentro de, de la empresa. Eh, ¿De cuántos países eh, tienes tú trabajadores? Ahora mismo solo tenemos. Eh, ahora solo tenemos dos de dos, tres de tres países pero hemos, hemos llegado a tener más eh, Tu cuenta que nosotros tenemos una estructura de, de lo que es project manager y traductor interno eh, y luego trabajamos como trabajamos por proyectos y son cada proyecto de una manera diferente mm -hmm. eh, colaboramos con muchos eh, traductores o locutores, etcétera eh, que están en otros países o que son de otros países y están en, en España. ¿no? ¿A cuántos idiomas habéis traducido? Uy, de, de, no sé. Hace, creo que hará tres o cuatro años, nos contrató un museo aquí en Barcelona, que no sé si puedo decir el nombre, con lo cual no lo digo, para hacer toda la parte de, de traducción de una exposición que era sobre. El, es el Museo de las Culturas, ya lo digo. Hicieron una traducción sobre el origen de la escritura y nos pidieron traducir, yo qué sé, a, a idiomas que yo no había oído en mi vida. <risa> Tuvimos que hacer una búsqueda intensiva de gente que supiera traducir a idiomas súper rarísimos, eh, contactando con mm, profesores de universidad de Estados Unidos, porque eran los únicos que sabían traducir a esa lengua que ya, obviamente, era una lengua muerta, pero... Bueno, o sea, para que te hagas una idea, ¿no? Eh, la gracia de, de trabajar por proyectos es que eh, podemos tener un ojo, ¿no? O tenemos colaboradores en, en muchos países, ¿no? Y, y, y bueno, pues es, yo creo que es la, eh, lo interesante. Ahora, por ejemplo, llevamos, llevamos cuentas de, de retail a 14 países, a 11 países. Eh, bueno, depende del proyecto, ya te digo. Y el valor diferencial cuando hay competidores suele ser fundamental y es una pregunta que hago a casi todos mis entrevistados. ¿Valor diferencial con respecto a tu competencia? ¿Uno o te puedo decir dos? Los que creas oportunos. <risa> Yo creo que el primero sería... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacemos nuestro Customer Experience, no? Que, que además tú que has sido cliente nuestro lo puedes... No, no, no, no, eh, <risa> lo puedes por cierto. Lo puedes eh, validar, ¿no? Eh, de, ahí tenemos a Marta, que, que es la responsable de Customer Experience, eh, en la que nosotros cuidamos durante toda la vida del cliente, ¿no? Eh, al cliente, no simplemente eh, ahora te pido una cosa y ya me olvido de ti, ¿no? Sino que lo hacemos, intentamos hacer partícipe, ¿no? De, de, de, de un translation, ¿no? y luego además toda la parte de, eh, de servicios relacionados con, con marketing, no ya sea eh, la transcreación o eh, la traducción SEO, la traducción SEM, que yo creo que, que, aunque son servicios que para nosotros no son tan novedosos porque llevamos eh, pues casi desde el inicio eh, de la empresa trabajando, trabajando con ellos, eh, y, y aprendiendo mucho sobre todo, ¿no? Porque, porque el otro día a mí me decían, no, es que tú eres experto en, DIUI. a mí esto, quizás ahí entra un poco el, el, el, el, el impostor, ¿no? Que llevamos dentro todos, ¿no? Eh, pero bueno, son servicios que, que, aunque ahora sí que están como más en, la, en boca de todos, ¿no? Son servicios eh, que nos diferencian y que, que yo creo que, que hacemos muy bien y que además nos gusta hacer, ¿no? ¿Y ese servicio estrella que, que te gusta especialmente y del cual estás especialmente orgulloso? A mí, personalmente, a mí todo lo que tenga que ver con la parte de marketing digital me gusta mucho. ¿no? Toda la parte de transcreación, también, también copy, eh, todo lo que es traducción SEO, todo esto a mí, me, a mí personalmente me pone mucho. ¿no? A lo mejor si le preguntas a otro compañero, pues te dirá otra cosa. ¿no? Pero... A mí son los, los servicios que me gustan, todo, toda la parte de asesoramiento lingüístico, ¿no? Eh, toda la parte de diferencias culturales, cuando tenemos que aplicar todo eso a, a hacer una traducción SEO para Amazon, por ejemplo, ¿no? eh, que, que, bueno, entra, entra mucho en juego esto, ¿no? O, o, o anuncios de Google Ads, ¿no? Eh, que está muy bien, ¿no? Que, que, que hayan empresas. Eh, que hay unos SaaS perfectos que te cojan tu catálogo y te creen directamente con inteligencia artificial eh, eh, lo, los copies de los anuncios, ¿no? Pero si le quieres dar un valor añadido, ¿no? Y quieres realmente conectar emocionalmente, que ¿no? es lo que estábamos habl eh, hablando antes, ¿no? Eh, todo el rato, si quieres realmente conectar emocionalmente con tu público objetivo de, de, de, de X mercado, ahí entran en juego muchas cosas, ¿no? Entiendo que, que es una pregunta que aquí nosotros no podemos resolver directamente, pero eh, cuando navegando por comercio electrónico en, en algún tipo de tienda Amazon y similares, eh, o peor las de Aliexpress, ahí sí que ya entramos <risas> en, en un mundo de mucho cuidado. Y entonces la pregunta es, eh, ¿de verdad? Y, se, y es que me gustaría hacérsela a más de uno dueño de tienda o de, o de Marketplace y decirle ¿de verdad? ¿Creéis que eh, no vais a tener más ventas por hacer una mejor traducción? Porque si me voy a gastar 49 céntimos en unas pelotitas de goma, pues, pues me da igual eh, lo que la claro. las lingüística que me metas. Pero si me voy a gastar 250 euros en un aparato el, el, eléctrico, pues a lo mejor me lo tomo un poco más a personal. Con lo cual, ahí ya sería un poquitín más complejo. Entonces, eh, eh, y por cierto, volviendo al tema del al tema de, eh, de, del mundo de la traducción, ¿cómo lo ves de cara al futuro? Yo creo que justamente un poco también entroncando, ¿no? Con lo que comentábamos del calamar, ¿no? Eh, la traducción automática y la inteligencia artificial está es de puro, sobre todo. Eh, en el ámbito de la traducción, pero, pero en todos los ámbitos, ¿no? A nivel de, de automatización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que retos del sector eh, está por aquí, ¿no? Cómo, cómo meter la traducción automática en tu flujo de trabajo o si te, realmente te interesa o no hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor no te interesa meter ese tipo de servicio en tu portfolio de, de servicios lingüísticos, ¿no? Eh, entonces está un poco, yo creo que, que el tema está por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con, con, con la traducción automática? ¿Dónde la metemos? Eh, ¿Cómo la utilizamos? ¿no? ¿De qué manera la utilizamos? Eh, y luego, por otra parte, no eh, toda la parte de servicios de, que yo mm, denomino de alto valor a, añadido, no como puede ser la parte de transcreación, la parte de traducción SEO que eh, nos estamos metiendo también muy en, en el sector de marketing digital. ¿no? Yo creo que ahí hay dos eh, polos ¿no? eh, que, que son opuestos ¿no? a, a priori uh -huh. eh, y que yo creo que va a ir por ahí el tema. ¿no? Entonces el tema es, cómo, ¿qué hago yo con todo esto ¿no? que, está, que está aquí? ¿no? Y luego a nivel de sector, pues obviamente eh, el, el sector de la traducción y nosotros más, que, o sea, que tenemos información de primera mano, ¿no? que estamos, eh, somos miembros de ANETI, que es la Asociación de Empresas de Traducción de España. Eh, hay mucho movimiento de la fuerza, como digo yo, ¿no? Las empresas se están. Eh, hay muchas empresas grandes que están comprando a empresas pequeñas, ¿no? Lo uh -huh. que hablábamos también con el, con el tema del calamar, ¿no? Para quedarse con más. Parte del pastel. Bueno, pues lo que pasa en, en otros sectores, que ¿no? el sector de la traducción eh, no es el único, ¿no? Que, que está sufriendo esto, ¿no? Eh, eh, adquisiciones, adquisiciones, adquisiciones para ganar cuota de mercado. Mm. Con lo cual, eh, conozco más de un inversor que tendría que recomendarle que vea este tramo de vídeo. <risa> Porque el, si hay adquisiciones, si hay movimiento en un mercado, puede resolverlo. Hay un movimiento, sí. Hay mucho movimiento. Y, y, por cierto, ¿cuál sería el, el, el proyecto del cual estarías más orgulloso? Yo creo que... Um, no no, no es serán... el tipo que es el más grande, simplemente el que... No, no, no. El que más... Han, ciudadana... habido, han habido proyectos muy chulos eh, de clientes, por ejemplo, eh, que, que, que llevamos trabajando mucho tiempo... Eh, una catedral muy famosa que no puedo decir el nombre eh, entonces son proyectos que dices sabe qué guay no o sea todo uh -huh. esto que qué sale le, por y, ahí y le haces a una catedral famosa eh, como proyecto ¿Qué si le hacemos toda, toda la parte de redes sociales no de, uh -huh. toda la parte de traducción para redes sociales de contenido web eh, ¿no? que, que lo ve eh, o, o incluso eh, libretos de misas Uh -huh, y ala, ¿no? eso sea, pues tiene que ser temático de nicho para ver quién, quién encuentra... Totalmente. Claro. Bueno, pues es lo que te comentaba antes, ¿no? Eh, eh, la gracia de trabajar por proyectos es eh, montar un equipo experto en ese nicho, no como tú dices, ¿no? En términos de, de marketing, ¿no? Eh, montar realmente eh, un, un, un equipo de trabajo experto en eso y que conozca muy bien la terminología y que, y que sobre todo que le apasione, ¿no? Hablando otra vez yo, otra vez con las emociones, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo era traductor hace muchos años, yo traducía eh, eh, contenido para museos, porque a mí el arte, el arte contemporáneo me gusta mucho. Entonces, si yo, yo no me veía traduciendo manuales técnicos, por ejemplo, ¿no? Pero habrá quien le encanta traducir un manual técnico. Entonces, hay un poco de todo, ¿no? Porque un traductor no es un diccionario, ¿no? <risa> eh, eh, un translation nació en el 2010. ¿Desde cuándo estás tú en, en este mundillo? Yo, pues, hace... Pues hará como 20 años, sí. Yo, yo empecé de, de autónomo eh, mientras todavía estaba en la universidad. ¿Y por qué te...? Eh, ¿Por qué te decidiste en los principios de los años 2000? ¿Por qué escogiste esta profesión? Pues mira, te voy a contar la historia, ¿no? el, el, un poco de storytelling. Yo cuando, cuando salí de, del, del COU, ¿no? por aquel entonces, ¿no? eh, cuando salí de, de eso, del COVID, y tenía que decidir a ver qué quería hacer, ¿no? eh, aquello que dices, Ay, qué, no sé qué hacer con mi vida. ¿no? Entonces yo tenía muy claro que a mí los idiomas se me daban bien, eh, y entonces estaba entre traducción, la carrera de traducción y la carrera de filología, de filología inglesa en mi caso. Entonces, finalmente me decidí por filología porque me gustaba mucho leer. Y entonces, como allí supuestamente leíamos mucho y hacíamos mucha literatura y todo eso, pues, pues nada, pues yo me puse a hacer mi carrera de filología y sería por tercer curso o así que yo tenía... Yo, tenía una amiga que trabajaba en un museo de Mallorca y me dice, oye, que nos ha entrado esta traducción, como yo sé que te gusta mucho el arte, ¿te verías capaz de, de traducir esto? Digo, hombre, digo, no sé, no, no lo... venga, voy a probar, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empecé a colaborar con, con el museo, entonces acabé la carrera de filología y dije, bueno, pues voy a estudiar traducción, y entonces estudié máster de traducción. Y, y paralelamente a mi, mi trabajo como formador, que yo ya era formador, eh, pues eh, fue cuando empecé a estudiar traducción, pero yo ya, ya iba traduciendo desde antes de acabar la carrera de filología. Y Así y... por casualidad, ¿eh? O sea. Y Pregunta de curiosidad, celebrasteis el, el aniversario 10 más 1 en noviembre, al que no pude ir, no me lo remarque. Muy pero mal, muy mal. Eh, sí, pero entiendo que a lo mejor ahí hicisteis cifras y números de un poco de historia y, y me has comentado que depende de los proyectos, tratáis muchos idiomas, tenéis eh, especialistas para cada idioma y según cada proyecto es siempre diferente, pero ¿cuántos traductores individuales han podido colaborar con, con vosotros a lo largo de esa década? Eh, a lo largo de toda esa década, no, no tengo ni idea, eso, eso te lo tendría que mirar en nuestro CRM y, y lo podría saber, pero lo que te puedo decir es que actualmente, por ejemplo, estamos hablando de unos 60 profesionales mensuales. Uh -huh. o sea, lo que activo en, claro, recurrente en este momento 60. Ahora Entonces, hay unos 60. Yo entiendo que tienen que haber sido muchos centenares. Tienen que haber pasado, mira, lo estoy mirando mientras hablo contigo. Pero yo creo que unos cuantos, ¿eh? Yo creo que unos cuantos porque... Sí, no, lo digo porque, mira, al fin y al cabo, eso también es parte de, del activo de la empresa, es parte de la comunidad. Mira, de, con la 331. Trabaja. No está nada mal. O sea, que en algún, ento, en algún momento tu empresa le ha dado empleo a 331 personas. 331 personas, sí. ¿eh? Es una cifra bonita, ¿eh? No está mal, no está mal. Sí. Mira, mira, mirado así, no lo había mirado nunca, de hecho, no, porque es que a fin de al cabo son 331 colaboradores, son parte de tu comunidad, se le puede enviar un correo de eh, nos hemos acordado de ti y que sepas que existimos y 331 pequeñitos embajadores de marca, estamos hablando de una atracción por ahí realmente muy potente. Sí, y además que mira justamente antes estábamos hablando del Customer Experience, ¿no? Uh -huh. de, de que hay que cuidar a los clientes, hay que fidelizarlos, que bueno, pues que es una parte diferenciadora nuestra, ¿no? Pero es que yo creo que eh, sin estos 331 colaboradores, eh, eh, que no deja de ser equipo, no podríamos existir, ¿no? Y también, ¿no? Hay que, hay que cuidarlos, ¿no? También tenemos un programa de eh, Customer Experience Interno, ¿no? De, Employee no, experience, mío, ¿no? Puede ser, ¿no? ser, ser tan buen embajador de marca un cliente satisfecho como un ex-trabajador, porque hay mucha gente que ve cuando ya no se colabora con alguien, es como si fuera una mala noticia, un mal divorcio, no, al contrario. O sea, para mí pueden ser perfectamente embajadores de marca que donde vayan, pues se acuerden muy bien de un translation en tu caso, de la latina valín en el mío, y, y si ha habido una muy buena relación que se puede cultivar, ese que Experience interno, pues son 331 embajadores de marca dando vueltas por ahí Pudiendo generar muchas sinergias en el futuro. Total. Si sí, es simplemente, eh, además, el, el, la comunidad de, de lingüistas, ¿no? y de traductores y de intérpretes, simplemente con que tú te acuerdes su día de cumpleaños, o ¿no? pasó hasta los CRMs, ¿no? y les envíes un email, o sea, te, o sea te, es algo totalmente tonto y que tú me dirás, bueno, esto se hace en todos los e-commerce, ¿no? Pero es que en mi sector no. Entonces, con que ya les, les felicites el, el cumpleaños, ya te estás diferenciando. ¿no? Eh, porque es eso, ¿no? Depende de... Hay, hay empresas de todos los tipos, ¿no? Y tampoco vamos a hablar mal de nadie, pero, pero hay que darle la importancia que tienen, ¿no? Toda, toda esta gente que, que, que colabora contigo, que son freelance, ¿no? que, que son autónomos y que... Y que, que, bueno, pues que te tienen a ti como cliente, pero luego tienen a otros varios clientes y les da la vida, ¿no? Porque nosotros tenemos a varios um, eh, colaboradores que yo entiendo que pocos clientes más pueden tener, porque nosotros les damos muchísimo volumen, ¿no? Es Entonces, que hablamos de diferenciación con respecto a la competencia, eso entramos en el momento de los valores de la compañía, que todos, uh -huh. todos teníamos que tener eh, varios muy, muy, muy claros, y a lo mejor eh, un valor diferencial es tratar extraordinariamente bien a los colaboradores con respecto a una competencia que podría hacerlo mejor. Totalmente, totalmente. El hecho también de, de enviarles un cuestionario de satisfacción, o sea, el cuestionario de satisfacción que te puedo enviar a ti como cliente que además ya sabes que lo hacemos sí, sí, sí. también lo enviamos a los colaboradores ¿no? una vez al año les enviamos un cuestionario eh, en la que allí pueden decir cualquier cosa que quieran entonces eh, yo creo que, que eso no que, que te pregunten no eh, además pues eso la figura del autónomo es como oh, yo no pertenezco no a eh, partícipes o hace ¿no? muchas preguntas precisamente de, de, para que le hagáis un poco de proceso de guía de cómo ser autónomo, con facturar cómo hacerlo bien legalmente a priori no a priori la gente con la que trabaja con nosotros, tú cuenta que tiene que tener por ISO de calidad tiene que tener como mínimo tres años de experiencia vale, con lo vale. cual eh, la gente que nos llega a nosotros ya es eh, autónoma desde hace mucho tiempo como mínimo tres años vamos eh, sí que eh, una de las cosas que hacemos, eh, damos eh, charlas, nos gusta dar charlas en, la, en las universidades, ¿no? en, en la carrera de traducción, ¿no? eh, y, y sí que nos preguntan ¿no? eh, los, los futuros compañeros de, de profesión mucho ¿no? de eh, lo típico, cómo me hago autónomo, eh, qué tarifas... ¿no? Eh, ¿Puedo pedir? Es, es lo típico, ¿no? Son las, las típicas preguntas que tienen los los alumnos de, de, de traducción cuando todavía no, no han acabado la carrera, ¿no? Mm. Y, y, bueno, es, es difícil, ¿no? de, de, de responder, sobre todo el tema de las tarifas, ¿no? Porque eh, cada, cada, cada proyecto es un mundo, ¿no? Eh, nos, nos comenta, Roberto, una pregunta que en gran parte hemos, hemos respondido, pero que, que yo entiendo que a Oscar no le va a importar responderte personalmente. Entonces, entre utilizar un plugin de, de traducción automática de WordPress eh, para tu e-commerce y el contratar un servicio profesional, como que pueda dar un translation, eh, ¿beneficio real? Hombre, el beneficio... Um... Todo <ríe> el beneficio. Eh, yo creo que lo importante aquí es, como, como comentábamos antes, ¿no? mirar en qué, es, en qué fase de maduración está tu, tu e-commerce. Eh, si ya tienes ventas en ese país o si quieres apostar por ese país, entonces haz una traducción profesional, incluso si puedes, eh, haz eh, una traducción con SEO para ese mercado. No hace falta que, que, que te vayas a un mercado con todo tu catálogo de productos, sino estudia qué productos crees que se van a vender antes y luego hazlo por fases. ¿no? Ahora hago estos productos o estas categorías, recupero inversión, ahora hago esto, o incluso haciendo un mix de servicios. ¿no? Pues quizás empiezo probando lo que comentaba, ¿no? probando un mercado que no sé cómo me va a funcionar, haciendo... Una, una traducción automática con revisión humana, ¿no? que se llama post -edición, que, es, que es lo más barato. Pero cuando ya veo que tiene tracción, me gasto más el dinero y hago un, hago un servicio de localización. O incluso ya lo más de lo más sería hacer una transcreación con SEO. ¿no? Eh, cada caso es un mundo. ¿no? Entonces yo creo que, que trabajar con nosotros es ayudarte a... a a esa estrategia, ¿no? Eh, que eso no te lo va a dar un plugin. Y además, si tú lo que quieres, y dependiendo de tu ticket medio, ¿no? Que es lo que comentabas también antes, Emilio, ¿no? Si tú estás vendiendo bolas a cero o pelotitas a 0,57 euros, pues quizás no te no te vale la pena, ¿no? Gastarte el, un X dinero en un servicio de traducción profesional, ¿no? Eh, Meterle un plugin y se acabó, ¿no? Pero si tu ticket medio, ¿no? Es, eh, o, o, o pretendes fidelizar a tu usuario, eh, háblale en su idioma, emocionale con su, en su idioma, con su cultura y entonces eh, obviamente vas a fidelizar y vas a tener eh, una recurrencia, ¿no? en, en la compra, ¿no? Que es lo que interesa, ¿no? Que haya repetición de, de compra y que, y que suba el ticket medio, básicamente, ¿no? Y por ir terminando la entrevista, si Arimo abrieras tu correo y, y te vieras una, una petición de, de servicio de Centralation, ¿qué es lo que te haría mucho más e ilusión de decir, mira, este sería el proyecto en el que me encantaría encargar Marimo personalmente? A mí me encantan y... Y yo me, me, me involucro personalmente, yo, en todo lo que tenga que ver con, con la parte de digital, con la parte de marketing, sobre todo con todo lo que es la parte de asesoramiento lingüístico y cultural. Todo esto a mí personalmente me, me encanta. Eh, y marca, pues es que me da un poco igual, porque ya te digo, como te he dicho antes, eh, hay marcas que empezaron con nosotros siendo startups y ahora son referentes en su sector. Cosa que me, me enorgullece. Y ya tienen una plantilla de incluso traductores internos, ¿no? Que para que una empresa les haga rentable tener traductores internos, imagínate uh -huh. cómo tiene que ser, ¿no? Eh, pero es eso, ¿no? Eh, cualquier empresa que sea susceptible y que le dé la importancia a, a la comunicación, la importancia que se merece, ¿no? Eh, fíjate, mismo la el e-commerce de Roberto este que nos estaba preguntando, uh -huh. Roberto te dejo mi mail ahí. Bien, bien. Entonces, eh, formas de contacto, ¿cómo pueden llegar? Si después de este vídeo les resulta interesante, ¿cómo pueden contactar? Bueno, eh, tenemos la web o en translation.es, estamos en todas las redes sociales, excepto TikTok, que ahí no llegamos, Emilio nos tendrás que dar una, una clase, y, y nada, simplemente contactar eh, con nosotros o por teléfono, por email y eh, cualquiera de los account managers eh, o yo mismo os atenderemos con, con muchísimo gusto. Dejo, dejo impresionado por aquí la URL, ontranslation.es. si sí. uh -huh parece interesante. Y Oscar, todo un placer hablar durante esta casi horita que hemos estado de, de conversación. Eh, siempre un placer. Y creo que nos volveremos a ver en una próxima actividad de la latinovalía, dentro de muy poquito. ¿Algo mm -hmm. que, que se te haya quedado pendiente en la punta de la lengua y no te quisiera que cerráramos el live antes de comentarlo? Yo creo que hemos cubierto más o menos todo, ¿no? Eh, yo creo que es eso. Lo importante es no es tanto. Y yo vuelvo un poco al tema, ¿no? La, la, lo importante para mí es la estrategia. ¿vale? No es tanto. Tengo este e-commerce, cuántas palabras son, eh, o tengo este documento, cuántas palabras son. Vale, dime por qué, cuál es, cuál es tu público. Dame, ¿no? Dame información, ¿no? Eh, por eso siempre digo yo: sin briefing no hay paraíso. ¿no? Al fin y al cabo. Si tú me preguntas qué es Un Translation, yo, yo no te voy a decir que somos una agencia o una empresa de traducción, te voy a decir que somos una empresa de comunicación multilingüe. ¿no? Básicamente, porque entonces ya sabes tú, las empresas de comunicación eh, no, se, no mueven un dedo si no hay un briefing. Y yo creo que tenemos que, y a la, mirando eh, hacia adentro ¿eh? nosotros en, en, en Un Translation, tenemos que... que que creernos esto y que, y, que, y que ir por aquí, ¿no? No me cuentes tu vida, o, o cuéntame tu vida primero, pero, pero no me digas ahora este documentito, no sé qué, No, cuéntame para qué lo quieres, cuál es la audiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque entonces así es como se va a hacer realmente un proyecto, eh, cómo se va a comunicar en otro mercado de manera óptima. ¿no? Bien, bien, bien. Pues muchísimas gracias, Oscar, y nos vemos eh, muy prontito en el próximo evento de la Ali. Y tanto que sí. Muchas gracias, Emilio. Sí, a, los, placer. A, a los que os haya gustado de la audiencia, contactar a Oscar, buscar un Translation en Redes, página web, y que tengáis muy buena internacionalización. Saludos. Chao.